En nuestro video anterior, colocamos este video que quedó sumamente pegado al bloque anterior con la galería de imágenes. Esto se puede mejorar utilizando un recurso que aparece aquí en las opciones de diseño, que es un espaciador. Al arrastrarlo y colocarlo, yo puedo regular la cantidad de píxeles que tiene este espaciador. Además de eso, en este video vamos a ver cómo colocar un botón. Para colocar un botón, lo busco acá también en las opciones de diseño y arrastro. Perdón. Ahí, acabo de colocar un botón. Aquí puedo colocar el texto que quiero que incluya. Y cuando le paso el mouse por encima, me aparecen las opciones. Desde aquí puedo elegir si lo quiero relleno o solo con contornos. Puedo elegir la alineación de este botón, si lo quiero justificado a la derecha, por ejemplo. Y muy importante, tengo que colocarle el vínculo de a donde quiero que vaya. Yo ya tengo copiado el vínculo o la dirección de la página de este blog a donde quiero que me lleve. Le digo que lo abra en nueva ventana y hago clic acá donde dice enviar. Con eso entonces ya quedó cargado este vínculo. Ahora voy a elegir actualizar y una vez que se actualizó voy a decirle vista previa en una nueva pestaña. Aquí tengo entonces ahora mi galería de imágenes separada del video y aquí tengo el, el botón que debe llevarme a la página que yo quería en donde sin duda deberé crear otro botón para poder volver a la página anterior.